saludos soy Israel Vanguera y en esta hora les traigo el manual de instalación correcta en los productos de adobe de adobe entonces como pueden ver les estoy mostrando en pantalla todo lo concerniente a los pasos que se deben seguir para una instalación correcta y sin eh, ningún inconveniente lo primero que debemos hacer es irnos a la eh, administrador de tarea y finalizar cualquier producto de Adobe o de Office que encontremos abierto en segundo plano. Como segundo, para que esto nos deje acceder a los servidores de Adobe y, y nos permita descargar los productos, debemos de detener el sistema operativo. Activo, debe de encontrarse en un estado activo. De lo contrario, no nos va a permitir, en algunos casos, descargar productos de los servidores de Adobe. Listo. También tenemos que, para un uso adecuado de las descargas, debemos de. Eh, se recomienda eh, tener. DNS manual activo eh, no lo debemos de tener de forma automático sino manual como en este caso como pueden ver en pantalla yo tengo DNS activo y es 8.8.4.4 el DNS es muy importante porque esto le da más estabilidad y acceso a los servidores lo otro que debemos hacer es no tener Firewall de Windows activa, activado esto lo pueden desactivar y activarlo una vez terminen el proceso como en este caso les estoy mostrando aquí deben palomear las dos últimas opciones activarlo una vez descarguen los productos vuelvan a activarlo y si tienen antivirus de tercero también desactivenlo por unos 15 minutos mientras hacen todo el proceso Luego Vuelven a activarlo. ¿Listo? Y por último tenemos que eh, deben de tener un almacenamiento adecuado, prudente para el almacenamiento de los productos. De lo contrario les va a generar error si no tienen el almacenamiento adecuado ya que esto requiere de un espacio adecuado para el buen funcionamiento de los productos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Tchau.